Así que bueno, ahora viene la parte más, más divertida, que es, vamos a hacer algunos ejercicios. Yo voy a mostrarte cómo se resuelven algunos, y la idea es que después vos puedas resolver los, los tuyos particularmente, y si te quedan dudas, me puedes enviar un, un correo, o lo charlamos durante la, la clase de, de consulta. Empecemos entonces por, este que dice, realizar una consulta que traiga todos los datos de la tabla películas. Bueno. Para empezar, bueno, acá dice consultas de tipo select, que por otro lado son las únicas que est estuvimos viendo hasta el momento. Pero bueno, arranquemos por esta entonces. Si tenemos que traer todos los datos de la tabla películas. Cuando decimos todos los datos, nos estamos refiriendo a dos cosas. Por un lado, son todos los campos disponibles, y por el otro lado, a todos los registros. ¿Sí? O sea, este es como el, el caso más simple que vamos a hacer. Yo voy a ejecutar los, los ejercicios hasta donde pueda, por lo menos en, en la línea de comandos, para que se vea un poco mejor qué es lo que hay que escribir. Después vos los puedes resolver con el MySQL Workbench, que tal vez te van a ser un poquitito más fáciles, por el tema de que todo se maneja gráficamente, tenés botones y, y demás ayudas. Pero creo que es muy importante que puedas, por lo menos, ver, aunque no lo hagas en tu práctica diaria, poder ver cómo se escribe un SQL desde cero. Así que, como decía, voy a ir a la línea de comandos para traer todos los datos de la tabla Películas. Bueno, lo primero que vamos a hacer para poder empezar a hacerle consultas a la, a la base, es seleccionarla. Para lo cual, vamos a hacer esto. Muy bien, a partir de ahora, podemos empezar a hacer consultas. Lo primero que yo quiero saber es qué tablas tiene esta base. Para lo cual tengo este comando show tables. Bueno, veo que tiene dos, dos eh, tablas que son actores y películas. Entonces, lo primero que voy a hacer es un Select. Y acá hay algo que no te dije antes, pero es un detallín. Que, si yo escribo asterisco, estoy diciendo todos los campos posibles. ¿Sí? Esto es interesante porque me permite, por ejemplo, como en este caso, que yo no sé tal vez exactamente cuáles son los campos que tiene la tabla películas, pero con el asterisco sé que no me queda ninguno afuera. Muy importante poner el punto y coma al final. Porque si no el intérprete, el cliente de MySQL sigue esperando comandos. Entonces cuando yo pone, puse el, el punto y coma. Doy Enter. Y bueno, ahora vamos a ver lo que pasa. Otro, otro punto in, importante. Nota que no escribí ningún WHERE. Entonces como no escribí ningún WHERE. Me va a dar todos los registros de la tabla. ¿Por qué? Porque no hay ninguna condición que haga que los registros queden afuera. O sea, se podría llegar a pensar en que si no hay un WHERE escrito, es lo mismo que haber escrito WHERE TRUE. Bueno, acá entonces podés ver el resultado. Ya podés deducir también que existen tres campos en la tabla, que son ID, TÍTULO y AÑO. Y acá está cada uno de los registros de la tabla. Acá tenés el total que dice que devolvió 15 filas, o sea 15 registros, en bueno, en tan poquito tiempo que ni siquiera llega a marcar una, una fracción de segundo. Bien, vamos a repetir el ejercicio, el primer ejercicio, usándolo, haciéndolo desde el Workbench. Lo primero tenés que ver que acá están las, las bases de datos, en particular la que nos interesa, que es Películas Clase 1. Acá puedes ir desplegando y viendo todas las cosas que tiene la, la base adentro, podrás notar que es bastante más cómodo que usar el, la terminal. La verdad es que si bien eso es cierto, el, el MySQL Workbench o cualquier otro cliente gráfico no siempre está disponible, sobre todo en entornos productivos, o sea donde realmente la base de datos está siendo accedida por usuarios finales y demás, es raro poder disponer de, de un entorno gráfico para, para hacer esas cosas. Es por eso que es muy importante que puedas familiarizarte y usar la, la consola también. Pero bueno, por ahora para el ejercicio vamos a ver esto. Acá tenés las columnas y estas cositas que están acá las vamos a ver un poquito más adelante. Entonces yo acá puedo de vuelta escribir. Un punto que tal vez podrás haber notado es que cuando hice la prueba en, en, desde la línea de comandos no escribí el from películas clase 1.películas, sino que directamente escribí películas. Bueno, eso es porque cuando lo hice desde la línea de comandos lo primero que hice fue seleccionar la, la base de datos sobre la que voy a estar trabajando, esto es el caso más, más general, es que en, dentro de un servidor MySQL no haya una única base de datos el servidor, en general, es una computadora bastante potente y tiene la capacidad de dar soporte a más de una base de datos a la vez. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, en esta otra base de datos, como Sticky Notes, si yo tuviera una, una tabla que se llama Películas, no me alcanza con decir Select Asterisco from Películas, porque el servidor no puede saber de qué base de datos estoy hablando. Lo que tengo que hacer es, justamente, darle una forma de lo que llamamos desambiguar. ¿Cuál es eso? Ponerle este prefijo que dice cuál es la, tabla, la base de datos sobre la que estoy operando. Una vez que termine de escribir mi consulta, con este botoncito, podemos ejecutarla y ver los resultados. Acá entonces tenemos el panel del SQL, acá tenemos el panel de los resultados y esto es muy interesante, es un panel que nos da información sobre qué pasó con la, la consulta por ejemplo esta información es la misma que nos había dado la consola hace un ratito pero en algún momento si uno comete un error también ahí va a estar la información que permite detectar cuál es el error. Otra forma de, de resolver esto, bueno primero una cosa, una forma para hacerlo exactamente igual que como habíamos hecho por la, la línea de comandos es hacer doble clic sobre la base de datos películas clase 1 eso que la marca en negrita significa que estamos ya hemos seleccionado la base de, películas, de sí, películas clase 1 con lo cual todas las instrucciones que ejecutemos a partir de ahora aplican a esa base de datos por ejemplo ¿sí? nota que acá se van eh, se van encadenando digamos o agregando los resultados de cada una de las consultas que, que se hagan en algún momento por ahí te va, te va a convenir eh, eliminar todos estos resultados, eso se sí hace botón derecho, clear, y listo. Bueno, ahora entonces la otra forma como podríamos haber hecho esto, es explícitamente dar toda la lista de campos. Nota que el resultado es exactamente el mismo. Bueno, el ejercicio número 2 es bastante similar al alguno, así que lo dejo para que lo resuelvas vos. Veamos el ejercicio número 3. Bien, por último vamos a hacer juntos, o más bien voy a hacer yo, vos podés ver cómo lo hago, el ejercicio número 6. Que dice todas las películas hechas entre el 2000 y el 2010. Para eso entonces voy a hacer ser asterisco, porque no está especificado ningún... Bien, como no está especificado ningún campo en particular, voy a hacer el SELECT asterisco FROM películas y ahora vamos a usar la cláusula WHERE que vimos hace un rato, donde lo que vamos a decir es pedir que el año sea mayor, mayor o igual que 2000 y que el año sea menor o igual que 2010. Acá lo que puedes ver es cómo estamos usando una condición, lo que llamaría una condición compleja, porque se compone de dos condiciones más sencillas. Ambas condiciones se tienen que dar a la vez para que el registro forme parte del resultado. Vamos a ver qué va. Bueno, nota que todos los resultados que dio son entre justamente el 2000 y el 2010. Acá vemos algunas películas. Como por ejemplo Titanic, que era de 1997, que quedó afuera del, del resultado. ¿Por qué quedó afuera? Justamente porque el año de, que se hizo la película se anterior al 2000. Y acá tenemos Harry Potter que se hizo en el 2011 y que tampoco aparece en el resultado final. ¿Por qué? Porque el año no es menor o igual que el 2010. Repito, para que una película entre en el resultado, tienen que cumplirse ambas condiciones a la vez no alcanza con que se una sola ese sería el caso si en lugar de AND hubiésemos puesto OR